Los menores están pisando la retro y haciendo trap En la calle hay más sabios que adentro en la universidad Se disfruta menos vacilando que en la soledad Presidente de turno yo sé que no es tu realidad Porque Chile es una empresa, Chile es una empresa En donde todos los despedidos son la gente presa Y los pobres trabajándole a la clase burguesa Y en donde el presidente de turno es el jefe en cabeza Ey, el circo del gobierno puta que me estresa Dejan de robar agua y controlen la represa No entiendo cuál es la Ambición de tener más riqueza, la guerra política pa' ver que la tiene más gruesa. El buffet que se come el presidente no es lo que se, no yo comido pan con aceite porque no hay para relleno. No queremos que los millonarios tengan menos, sino que no se hagan millonarios con el sueldo ajeno. Espero que el estudiante que critique al millonario cuando sea político no sea por el salario. Porque si algún día tú estás en el mundo, Empresario. Lo último que vas a hacer es acordarte el vecindario Porque la plata compra vidas sí, y alma Y todo se paga en la muerte, por eso vivo a la calma No confío en el que apunta con un arma Y si le roba a tu mismo pueblo, por existe un karma Los jóvenes somos el futuro de esta generación El que quiera ser político, que sea por vocación Y prefiero tener un compa Que un político maldito, hijo de perra con impuestos, con impuestos, Desde los 70 están lo mismo, sentados en el mismo puesto No entiendo por qué ellos hacen esto Si la riqueza que tienen se la robaron a todo el pueblo honesto